y que lo que mi gente como estén están super super super super bien en el video de hoy le vengo a traer un nuevo archivo macro regedic para cuentas principales y lo mejor de todo es que un regedic de paga ya que estoy vendiendo ready para celular es un ready de paga con 87% de disparo a la cabeza espero que lo disfruten al máximo estará gratis por 5 días gente así que ya ustedes saben no hay que hablar mucho nos vamos de una vez aquí a Z Archive nos vamos a Android Data la carpeta del juego files Content Cachet con, -Cache, con Pulsori. aquí lo borramos gente si tenemos algún otro archivo más los instalado y después que damos eso gente Simplemente entramos, eh, a, abrimos el juego y esperamos que nos cargue, que no entre todo y cuando tenemos aquí en la, pal en la pantalla de inicio nos podemos volver a salir normal y nos va a aparecer la carpeta de compulsores de nuevo. Después nos vamos a descargar, déjame yo borrar esto. Pues. Selección múltiple, borro esto para que van al proceso completo. Y aquí le doy a borrar. Después le damos a extraer aquí la contraseña es 300. Esa es la contraseña, gente. Y después que le demos <coughs> extraer aquí, gente, aquí nos va a dar el aviso. Pues es el creador de Reddit. Es eh, con el que estoy trabajando, vendiendo Reddit ahora, gente. Ya ustedes saben, si quieren adquirir algún Reddit, el grupo de la venta se lo voy a dejar en la descripción y si me quieren comprar a mi personal pues se unen a mi grupo de whatsapp y me contactan a mi gente y ya una vez estado aquí le damos copiar o cortar, yo lo voy a dar con tal nos vamos a memoria el dispositivo android, data la pegamos a ti gente recuerden estos archivos macro ready son para android no para pc yo lo hago eh, y borro la carpeta de compulsores porque claramente por más que lo tenga ahí pegado no me va a funcionar después venimos aquí gente le damos selección múltiple en su caso ustedes le van a dar las tres rayitas y le va a salir eh, selección múltiple ustedes la seleccionan y ya aquí gente eh, no parece seleccionamos una y seleccionamos otra en selección múltiple le damos cortar o copiar en mi caso yo le doy cortar aquí también android data, la tarpota del juego, files, content cachet compulsory, android, games y aquí gente simplemente la pegamos después que hagamos esto es eh, después que hemos hecho esto gente simplemente reiniciamos el celular y si quieren ni busque, ni busque configuración porque esto está pegando Durísimo, durísimo, durísimo, durísimo. Déjenme enseñarle, más cuánto trae mi gente esto de presentar este tipo para la cabeza: 87%. Gente. 87%. Ya ustedes van a ver que no es de boca, he dicho y hecho. Jamadero, ¿dónde está? No, no es aquí. Es. Miren, gente. Miren gente que no de boca, que esto es 87% disparo a la cabeza gente, y ya gente sin haber hablado mucho, simplemente gracias por ver este video y hablamos en un próximo video.